¿Cómo está suerte? Pues está, mira, está comiendo sí. Está mejor un, O sea, nos ha dado un buen susto Pero ya le ha subido la temperatura Está en 36 eh, La acabamos de desconectar De los sueros, la hemos puesto de pie Ha hecho pipi Y está comiendo bueno Así que súper bien O sea, delicada no, es como... Pero muchísimo mejor que antes. Es una superviviente, es una cosa. Y ahora le va a ver Sil porque se ha caído... Ese cuerno lo tiene roto. Entonces, del lado del que se ha caído ella es de ese lado. De hecho, tiene este lado de la cara inflamada. Y vamos a ver cómo tiene el cuerno roto ya, los cuernos... Están como comunicados con los senos frontales y todo, que no se haya hecho daño a ella ahí. Qué bueno esta noche?